Hola, me llamo Javi Bravo y os voy a contar la historia de cómo nos encontramos el Racing el hongo de la eterna juventud. Resulta que el año pasado nos fuimos con unas amigas a buscar setas. cogimos nuestras mochilas, unas cestas y unos bocadillos y dijimos callo que vamos. Total, que en esas curvas hacía bastante calor en la subida y una de nosotras se mareó. Tuvimos que parar y mientras estábamos estirando las piernas y tomando algo de beber... Cruzamos la carretera y en un claro nos encontramos como cinco pipas de estas, que es un hongo eh, con poros blancos, que cambia de color entre rojizo, amarillo, blanco, en las partes más jóvenes y que tiene una esporada así, ocre. Eh, es un hongo medicinal que tiene propiedades antioxidantes, tanto que en China lo conocían como el hongo de la eterna juventud. ¿Os animáis a encontrarlo?